Yo Ivonne. Yo ¿Qué pasa? Que yo aquí media hora esperándote. Pero el sitio es espectacular. ¿Pero cómo no te voy a hacer esperar? ¿Dónde hemos quedado? Está? En Zumaya. Que si este es el fin del mundo, tío. ¿Tú no conoces Zumaya? Esto me suena de, de algo de. de ¿Aquí que se queda? ¿Para rodar o para rodar pelis? Porque aquí, esto. Aquí se ruedan hasta pelis. Eh, ocho apellidos vascos, la misma boda en aquella ermita y Juego de Tronos. Tú, aparte, el de los ocho apellidos vascos, ¿sabes que es apellido Azugaste o no? <risa> ya sabes, es lo que hay. Te lo juro. Y el, el protagonista, vecino mío, tío. No jodes. Catalán. Bueno, bueno. Vasco-catalán. Pues ahora puedes ir contando que has estado también en la playa donde se ha rodado Juego de Tronos. Juego de tronos. Oye, oye, una cosa, tío. Dime. Que estoy yo pensando aquí, tú no eras de Avant, pero si hace seis meses me estás... ¿Qué hostias es esto que llevas? Esta es la nueva Orcaero. Yo soy de Avant, pero ya sabes que a mí lo que me piden es que haga bicicletas para la gente a la que le gusta rodar y bicicletas tío, aquí, que, tío, que le pongan a la peña. Lo que tengo clase aquí pone. es que te pone, te pone que hace seis meses seas de Avanti, tú y con la misma bici todo el año, todo el y año. tú cambiando, y, aparte, azul… Hombre, ya sabes, lo mismo que te dije en abril. Malo, pero elegante. Y ahora estamos aquí con unas… Explícame esto con un poco, Con unas bicicletas y una evolución, que miras atrás en los últimos años y no hace Oye, falta mirar… Porque adelante, que estoy mirando para atrás… Y, y, y estás... no hace yo, falta mirar el capo hasta la de, de Buño, y miras en los últimos años y si quieres algo también cosas que están marcando muchísimo la evolución del ciclismo son las redes sociales desde que existen las redes sociales Usted, nos gusta compartir <risa> cosas y nos gusta divertirnos el ciclismo ya no es la épica el sufrimiento que hay gente que le gusta hacer pero a día de hoy esta diversión. No, esto sí es verdad que el ciclismo de los años 90 de los 80 incluso era un deporte como de mineros, de, de jornaleros, de pasar miserias. De sufridores, de sufridores. Y ahora es un deporte de culto, tío. Es un deporte, es un deporte, de, deporte culto. de moda, un deporte de, de... Joder, mira mira qué elegancia tú, mira mira qué, qué, qué, qué, qué chula claro. la hostia. Y de estar bien, de compartir Ahora, el que de, no hace de vela ciclismo, tío. Eso es. Y para toda esa gente ya no vale con cualquier bicicleta. Porque ahora, por ejemplo, tú, ¿Tú que en Noruega ¿cuántos años llevas? Yo llevo ya 14 años en Noruega 14 años. Yo llegué en el 2003... Y hablando así un poco de memoria, el 2003... ¿Cuántas bicis de carrera tenía Orbea? Tenía... Ya no hablo de aluminio A1 o A3, sino de, de geometrías, de, de, de geometrías, conceptos de bicicleta. Una, una única. Una Entonces, bici, En ¿verdad? el 2003 fue cuando ya tuvimos el primer cuadro Orca de carbono, claro. que fue la gran revolución porque Ajá. salimos de la era del aluminio uh -huh. y nos sumergimos en la era del carbono. Uh -huh. Pero era un Orca, un único cuadro, uh -huh. una única geometría, y, y a partir de ahí, pues bueno, el ciclismo también en la era del carbono ha supuesto la incorporación de nuevas tecnologías, de uh -huh. diferentes eh, usos, de diferentes posibilidades y luego otros grandes cambios vienen, pues eso, pues con las redes sociales empieza el ciclismo a ser un deporte de culto más que un deporte de sufridores, uh -huh. y la prestación no es todo en el ciclismo y nos encontramos en una era en la que hay que divertirse. Okay. Y, ahora y cuántos modelos tenemos? Ahora tenemos pues, por lo menos 5 eh, o 6. Hablando modelos. de memoria, digo, mira, la horca OMR que es la que yo llevo. La, la otra aero, aero que es la última, bicicleta la, que se última, de carretera. la última bicicleta para los sprinters después está la avan la Avant, que es sí. la que nos presentó en bélgica endurance bélgica. sobre todo re, pero rendimiento pero de endurance de, de, de, de, de aguante de resistencia eh, para, los tíos, ¿Sí con o no? para llegar al final ahí con ese punch de comodidad que has guardado ¿eh? tienen que ver el, eso el, eso. el link aquí en el vídeo como dice valentía que abajo hay que poner el link al vídeo de arizaga y zugasti la terra Terra, Terra. Bueno, Terra el, es el otra video, galaxia. Qué video bonita de, la verde. Video de bonita. Terra, Hostia, qué bonita. El Aparte, sale un espontáneo, un incitral, sale un un espontáneo, espontáneo allí, de cruce. Un tal vestido de un menta. ¿De dónde vino esto? Pues este Ochoa me, me lió. Ochoa ah, también. de toda Eso. la vida y mete un biker en el segmento de la de carretera. Que al final, Terra, dices, ¿qué, es, qué segmento es? Es carretera también. Todo carretera. Digamos, una bicicleta sí. versátil que me permite rodar por la carretera y en cuanto veo una pista de gravilla, uh -huh. digo, vamos a descubrir sitios nuevos. ¡Tac! Te metes para allá y vamos a buscar y sitios entre nuevos la, y experiencias y entre la tierra y la carretera también tenemos la, la Gain ahora también. Y que, ahora que la Gain también la es, game. es dentro de pro Manager de carretera también la, es, una es una otra, bici que está bajo el paraguas de Arizaba. Es, es una bicicleta de carretera que ha desarrollado nuestro compañero John Ganchegui uh -huh. en, en Orbea. Uh -huh. Y es la primera bicicleta de carretera con, con motor un motorcito, un concepto? Asistencia eléctrica, ¿no? Asistencia eléctrica. Hoy he hablado casi, con él. Me mal. ha dicho, el concepto de la Gain, no sé si me equivoco, ¿eh? me ha dicho no es E grande guión bike pequeño, es E pequeña y bike grande. Y bike grande. So, o sea, primero hay que dar pedales y lo otro es una ayuda. Otro día ya hablaremos que llevo ya unos cuantos kilómetros en la, en la Gain, pero sobre todo lo que la Gain te permite es practicar un ciclismo de disfrute, relajado, sin sufrimiento. Y desde un punto de vista deportivo, oye, que es una bicicleta que te permite trabajar en una intensidad aeróbica todo el rato. Uh -huh. O sea, nos quitamos la parte dura, uh -huh. la parte intensa de una bicicleta típica de carretera. Uh -huh. Entonces, tú imagínate qué, qué montón de bicicletas, qué montón de usuarios. Y usuarios que además se mezclan, ¿eh? Que esto no es sectario claro, que porque cada esto uno va su en, bola. en un grupo, en un pelotón, es en una un fiesta. grupo de domingos. Es una fiesta. O sea, puede aparecer un tío con un aero. Sí. Un perfil de 70. Ajá. Puede aparecer el típico escalador bailarín con una OMR una de 6,2 kilos. Exactamente. ¿Sí o no? Y puede aparecer un tío que tampoco le dedica muchas horas al ciclismo y nos aparece con una gain y, y, se y, y, y se otro tío con nosotros. una avant y otro tío con una avant. Y a todos nos gusta lo mismo, andar en bicicleta y disfrutar de la carretera y del terreno y del buen tiempo. Eso sí, luego parar en un sitio guapo, hacer la foto y ver quién tiene más likes, ¿eh? Eso es, porque eso sí que sí. nos gusta a todos, ¿eh? Y eso, los likes, eso engancha, ¿eh? ¿Sí o no? Eso os tiene a todos locos. los es que ¿cómo ha cambiado la... esto es de locos? Pero bueno, Totalmente. en vea bien, estáis contentos. Yo creo que estáis Estamos super al día, yo creo que... Aparte hay que hablar lo del mayo también, ¿eh? Del mayo, que del todas mayo. las bicis, o sea, la game no, pero exceptuando la game, todo lo demás hay mayo, ¿no? Exactamente. O sea, que es al el, final? el servicio de pintura personalizado El servicio sin de pintura añadido. personalizado y además que tú puedas especificar la bicicleta tal y como tú quieres, con las ruedas que quieras, con el claro. grupo que tú quieras, con el sillín que tú quieres, manillares. Hoy en día lo que es importante es que alguien compre una bicicleta para divertirse haciendo ciclismo uh -huh. y que además su bicicleta sea única. Claro. Y lo que gusta y lo que nos gusta es compartir ¿eh? las cosas únicas que creamos para nosotros mismos. Claro. Y eso ha sido el gran pelotazo la gran y, la, y la gran diferencia que estamos marcando hoy en el, en el mercado. ¿De por qué llevas una Aero? Luego ya Porque yo no he tenido la suerte de probarla. Pues ya te explico luego. Y me apetece mucho. Nos damos una vuelta. Primero catas luego Vamos a ver primero dónde está la realidad. Venga. Así que nos vamos para allí. Vamos. Y luego me explicas Aero. Pobrida. Venga, dale para adelante que eres el guía. Venga, vamos. Mira, mira el Chacolí. Bailando la bici como o sea. Alberto Contador, que se ha retirado. ¡Bam! <risa> no estaremos microfonados, ¿no? Pues, a saber. ¿Eh? a saber, ya sabes cómo son los chicos de marketing de ¿no? Ruy. Igual no se a a ver si la nos la ha satélites. Metido metido uh, uh, al alma sioris. Subiendo el alto de mias. Aero culo gordo. Aero, culo gordo. Aquí, plantado en el sillín. O sea, ya en un richy zapatazos. Aero. ¿Y Pantani, que esta? Esta, sí, sí. ¿No? Ese, efectivamente. Mayor esta. Mayo, esa. Claro. Ese es el estilo de corredor. Luego, evidentemente, La tienes... esta, ¿no? Sí. Luego, si tienes una etapa de... ¿Y turn, from? ¿From? Aero. No, From también sería... Escalador. Un estilo de escalador. Pero, evidentemente, no cuando... De pie. Cuando hablamos de estos corredores, estamos pensando y los estamos viendo subiendo Turmalet y Sobar. Claro. Y dices, ¿qué pinta hay un Aero? Claro. Pues esta etapa iría igual con el MR. Claro. Lo que se trata es entender a la gente y adecuar el feeling con la bicicleta a lo que le pone a la gente. Claro. Y luego, además de eso, como a la gente le gusta compartir, se coge el arcaero, mira estos ruedones, qué guapo. Arizaga sufriendo con, con su gasto aquí en el Alto de Meagas. Sobrado, si llegas la batuta, cabrón. Me saco la foto y al Instagram, que no tengo, pero bueno... Así, así nos estamos volviendo, Ahí eh. está haga youtuber. Fotón, tío, fotón, fotón. Esta me gusta, la pelota vasca, voy a poner. Son majas, ¿no? No, sí, sí. pero como luce la tuya, eh. Luego está pasa ¿Bonita no me... o no? Me dejas poner en Instagram. Como, claro, tío. <risa> Ay, coño, vamos. Mía. Así me gusta el, el brillo. Yo haría un mayo de brillo. ¿Esa, esa bicicleta te gusta? Porque, porque es molona bueno y todo. Porque pero es Instagram. Es pero, pero tú eres un tío de UMR, tú eres un tío de aceleraciones, Totalmente, de ir de pie y sí, de luchar con la bicicleta. Pero a mí me gustan los likes de Instagram y me gusta que la gente diga, hostia, mira qué bicicleta". Entonces, para eso la aero viste, llena la foto, es, es, hay más superficie ahí. Es más lucida, es más lucida bueno, porque ahí. un perfil aerodinámico. Ochoa me entiende, me está mirando ahí y me entiende lo que transmito. <ríe> Veo la, la, la, la, la foto se llena, ¿sabes? Los perfilicos esos. Hombre, es indudable que un perfil aerodinámico con unas formas más llenas y demás, la bici es mucho más atractiva que, un, que una bicicleta como la OMR, orientada claro. a peso, que es, es funcional. Es que la OMR de Zugasti con la Sirium de Carbono es una bici transparente, como yo con es las bichas que li... paso y no dicen ni olas. Es una Los bicicleta, mi... gallo! Y es tías, una bicicleta pan, ligera. Es una bicicleta ligera. La Orca Aero es una bicicleta ya de elegantes. Y de tíos rápidos, ¿eh? Potentes. Yo lo que sí tengo claro Potentes. es que Arizaga en la grupeta siempre va a ser el adelantado, tío. ¿Te has fijado? Eso o sea, que has el dicho. primero en Avant, el primero en Gain, ahora la Aero, eh, que estoy probando, que no sigue tío, el disco… O sea, me empieza a oye, asco, tío, hace... vámonos a por culo. <risa> es que es de loco, siempre la yo. Vamos, a ver si te vas a poner gruñón ahora. O sea, Venga. y yo le estaba vacilando de que... gafas y si las tiene iguales… Tira a ver si te callas, Que yo se va. Vuelta bonita, dado. Vuelta bonita, bici bonita. ¿Cómo ruedas con esto tú? ¿Lo ¿Has visto? Es que se te calienta el morro, tío. Yo con esto me vengo arriba. Joder, eh. Más que arriba te vienes abajo. Cuando se, se, se lanza la bici te se pones... Lanza no, la bici, es que repecho? no te iban sanestesiado. ¿Te ha gustado lo del repecho? Jugaste a paleo, me voy... Yo subiendo me veía saltarín, saltarín, pero. Para pelear el hay que pelear mucho y tampoco es. Subiendo me hagas, me veía ahí saltarín y tal. Porque estás en tu salsa, estás y, en su salsa. Ahí había bici. un par de repechos, me has cogido un trascoche y. Oye, ya, ya, ya hemos pillado ya con mi bici y en mi terreno. Cuéntame un poco la geometría, es muy parecida, ¿no? Me has dicho que. La ver, pipa un cuanto, poco más corta. ¿o qué? En cuanto a geometría, son, son lo mismo, siete tallas y prácticamente la misma geometría. Por un tema aerodinámico y un tema también estético, lo que hemos hecho es. ...una pipa para Zugasti, 5 milímetros más baja que en la eso, Orca UMR. Eso, eso me encanta. Eso ya tío. te pone a ti, ay, cómo te pone. Explícame, el tirante allá abajo y todo esto. Pues bueno, esto al final es una bicicleta aerodinámica... Eh, ...partimos de la base de que ya teníamos una Orca UMR... ...que es una bicicleta ligera, una bicicleta escaladora... ...una bicicleta para un guindilla como tú... ...que le gusta subirse a la bici, arrancar la bici... ...una bici hecha para aceleración. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un Orca Aero... Que en su día damos hemos trabajado para los sprinters que teníamos en el equipo Cofidis, que para los que teníamos también en el equipo UHC, y ahí necesitamos una bicicleta rápida, una bicicleta rígida, y una bicicleta para gente con mucha fuerza, que cuando pone vatios en esta bicicleta, la bicicleta eh, tira para adelante. O sea, se nota mucho la rigidez, ¿no? Igual por, se nota, por los tubos más anchos se nota sobredimensionados. Muchísimo, sobredimensionados ¿no? Se nota muchísimo la rigidez, sobre todo porque pensamos en satisfacer la necesidad de un sprinter. Y hemos hecho una bicicleta aero, porque lo que tiene que ser es eficiente, no ofrecer resistencia al viento y que a un sprinter, a un rodador, le permita exprimirse al máximo en, en ese tipo de terreno. ¿no? Entonces, ¿Y lo de las vainas abajo, esto que es para rigidez también? Lo de las vainas es para rigidez, lo de las vainas es también pues, por un tema también de integración de los frenos, de reducir también volúmenes y conseguir una Ajá. bici más aerodinámica. Esta zona de aquí, lo que buscamos fue también cerrar la, el hueco que hay entre el tubo de sillín y la rueda ...para ofrecer una mayor aerodinámica... ...y eso al final pues te obliga a bajar los tirantes... ...la horquilla y toda la bici en el conjunto... ...es la primera bicicleta diseñada... ...una vez que el ratio de 3 a 1... De, ...para los tubos en eh, la reglamentación de la UCI... ...ya ha expirado... ¿El ratio de 3 a 1 qué significa? El ratio de 3 a 1 quiere decir que en esta horca OMR... ...que tenemos aquí, hemos diseñado una bicicleta... ...donde el ratio entre la, la profundidad... ...y el ancho de la horquilla... Ajá. ...tiene que ser un ratio de 3 a 1... Vale. O sea, en tres este, de ancho por, por, de por, ancho uno. por uno de, de an... O su vale, equivalente, perfecto. siempre manteniendo ese ratio. Ajá. Mientras que en esta bicicleta el ratio es diferente Ajá. y hemos podido hacer una bicicleta más aerodinámica. Vale. La horquilla es mucho más profunda, siendo una horquilla estrecha vale, y es más, más plana, más, plana, y más, más aerodinámica. Vale, vale. Y ahí la UCI dice, oye, esto sí, esto no. A partir de enero de este año ya se han podido diseñar bicicletas uh -huh. fuera de ese ratio y nosotros hemos sido de los únicos y los primeros que hemos aplicado una bicicleta que comparada con bicicletas aero. Uh -huh diseñadas bajo ese ratio, son menos eficientes aerodinámicamente. Y de peso, ya sabes que los escaladores son esto del peso, Eso y aparte es. los ciclistas que no tienen límite de peso, que está tal, en mismo cuadro, de misma talla, y mismo carbono MR. Tope de gama. Tope de gama. Entonces, ¿qué de gama. diferencia habría entre…? A ver, en términos de peso hay una diferencia de unos 300 gramos, 350 vale. gramos, de cuadro a cuadro. Entonces, hay que entender que es una bicicleta donde en una orca OMR teníamos secciones redondas que Ajá. permiten optimizar el ratio peso-rigidez. Aquí estamos hablando de secciones planas, Ajá. secciones muy aerodinámicas, Ajá. donde para mantener la misma rigidez o superior vale. hay que laminar más, hay que utilizar una fibra de carbono más resistente, más vale. pesada. ¿Y, y hay más cantidad, además, porque hay más superficie. Hay más este, superficie, ¿no? de que es... cantidad de carbono vale. hay más, eh, el tipo de carbono también es un tipo de carbono, aunque es de tope de gama y es un OMR, es mucho más resistente. Y las formas te obligan, la rigidez te obliga a un mayor peso. ¿Y de tirantes, como está la que yo es con los tirantes, ya sé que me gusta tirante corto, vaina corta, vaina corta, como de tirante, es parecido es, no. es lo mismo, es exactamente, exactamente igual. Mismo, es exactamente exactamente ¿eh? igual. En el resto de la geometría, a excepción de los 5 milímetros, digamos, de la altura del eso del eso favorece stack, a Zugasti, manillar banco. Eso le gusta más a Zugasti eso y eso también en una, en una bicicleta aerodinámica. Se supone también que la gente va a acoplarse y va a llevar una postura Mira, más aerodinámica todavía. Le pues no, da un plus. Yo no me veía de aero, pero después lo que me ha dicho Alex, que ha sido el primero en tener la aero, aparte del 5 Fidis y Arizaga, por supuesto, Alex el motorista… Alex está acostumbrado me, a ir no, a 300 ha por hora. Me ha hablado maravillas, me ha hablado maravillas. Y ahora que me ha dicho que la pipa es más baja… ¿Ya te gusta más? Me gusta más. Y luego hay una cosa que me gusta, que es esto que está pensado para el electrónico. Es la integración, al final claro, en está estas está integrado, bicicletas ya energías, te dejas de hay que por fuera, está Eso todo está integrado. es. ¿Cargas directamente por ahí o desde el manillar? Utilizamos el nuevo Junction de Shimano y lo hemos alojado en el uh -huh. tubo diagonal, pues para que, para que no quede a vista, para que no vaya debajo de la potencia. Los frenos son de tipo direct mount, uh -huh. no es un, digamos, un tiro central tradicional uh -huh. de carretera, uh -huh. sino que es un direct mount. Ah, que, que tiene el doble pivote, Doble, doble pivote, pivote, con pivote lo cual se integra, uno, se integra claro. mejor en la, en la bicicleta. Y también doble pivote. También. Vale. Y le da un poquito sea, más, más, de rigidez. más rigidez. Más, más potencia, Le da más más, rigidez, más potencia de frenada. ...pero sobre todo hablamos de, de integración... ...no hemos querido hacer una tija de sillín... ...excesivamente larga, Plana, sí. porque al final también... ...algo de confort uh -huh. tenemos que buscar... Vale, ...porque cuantas que más, poco. que absorba algo... Uh -huh. ...porque por lo menos no se convierta en algo... Vale, eh, sí. ...insufrible en las largas distancias... Uh -huh. ...entonces pues bueno, así como es el mismo tipo de tija... ...y de mecanismo que tenemos en la Ordu... Uh -huh. ...en la bici de contrarreloj, en la bici de triatlón... Uh -huh. ...pero le hemos dado una sección menor... ...para intentar darle algo más de confort... ...queda muy integrado porque diseñamos específicamente... ...la zona del tubo de horizontal con el tubo de dirección... Para este manillar o sea, Hablasteis un FSA, o sea, con FSA Hablamos con FSA o sea, Y partimos del diseño De este manillar Para integrarlo ¿Vale? perfectamente No obstante Hay modelos en gama En las que O gente que puede no querer Llevar este tipo ¿Vale? de manillar Integrado pues Y puedes llevar Una potencia normal Con un ¿Vale? manillar normal ¿Vale? Y ahí hemos hecho también la man De manera que se integren Con ¿Vale? una tapa sí, la he visto. Que esto cubre la Madrid, potencia Y es algo bastante más integrado Y a nivel de hacer mayo Por ejemplo A nivel de componente de manillar Existen diferentes potencias Existen y todo? Diferentes, eh, diferentes eh, anchos también, supongo, anchos ¿no? existen manillares, existen ruedas, existen longitudes de biela, existen componentes y, como no, la, la pintura. Al final, te pues, puedes hacer la bicicleta aero en el, en el color que también tú mira, quieras. Que yo, yo, a mí me gusta ese saltarín, pero esta bici y no es que da bien, que Zugasti no queda bien nunca, ¿eh? así como la Avant para ir a por el pan, y lo siento, pero Zugasti no es Avant. Esta Aquí me apetece, picao. Esta, Aquí esta, picao. esta, me apetece, esta me, me, me, me... Pues la si te explique también un poquito. Esta me apetece, tío, y aparte lo tienes en mayo, ¿eh? En mayo. En Siempre mayo. en mayo. Con el todo, nombre. todo el carbono de Orbea está en el mayo. Ahora le diremos a, a Xavier antes sí. de que nos vayamos a rodar ya para acabar, porque estamos acabando en plan murciélagos. Sí, Vamos sí. a llegar murciélagos Vamos. a Zumaya. Eh, Quedarán unos detallicos de lo que hemos hablado y así la gente ve un poco de lo que la bicicleta. Exactamente, ¿Te parece, o no? perfecto. Y ya perdemos el avión algunos. No, Tú no que vas con el avión. Tú ya no vas a con llegar. Un avión? Ya vas a llegar y si no te dejamos un horca ir para Barcelona. Ya ves. tira Me voy con orca ahora a Barcelona. Madre mía. Venga. Anda, enfoca para el cielo, que nos vamos.